Y mucho acerca de la nueva ley de alquileres. Deje para todo el país, ¿cuáles son los puntos eh, más destacados de esta ley? ¿Y a quién favorece, al inquilino o al propietario? Bueno, todas esas dudas nos las vamos a sacar con nuestro contador... ...Diego Zuliani de Valerza. ¿Cómo estás Diego? Buen día. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola Nancy, hola, Nicolás, buenos días. ¿Cómo están? Desde casa de nuevo, vuelve el perro arrepentido... Ajá, de así nuevo, es, volvemos a la, a la fase 1. Bueno, es, es, lo que, fase uno. es lo que nos toca, Diego, eh, es así. Para darle a conocer a la gente, por supuesto que la atención en, en valerse en las oficinas no va a ser igual, digamos, por estos siete días, como venía atendiendo, va, ¿va a ser solamente online? Sí. Van a ser este, online, se pueden hacer este, eh. consultas por WhatsApp, por mail, y este, por telefónicas, por Facebook también, o sea que la atención y las relaciones las mantenemos... Este, claro. entonces, seguimos el servicio pero en forma remota así que este, bueno eso ya no habíamos adecuado antes ahora volvemos a la misma situación así que este, bien por, por suerte para nosotros no todos pueden hacerlo pero en el caso nuestro este, pudimos adaptarnos a la situación bien, eh, Diego que, bueno. eh, un, un tema importante vamos a tratar en el día de hoy que se ha aprobado hace poquito, creo que sí. la semana pasada si no me equivoco en el Senado lo decía Nancy recién, el sí. tema de la ley de alquileres ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? ¿A quién favorece y a quién no favorece esta nueva ley de alquileres? ¿Qué nos puedes decir? Mira, básicamente la ley este, fue aprobada, todavía no fue promulgada y todavía falta la reglamentación. Este, tiene algunos aspectos interesantes. Tenemos que entender que cuando una ley trata de limitar eh, abusos, es positiva, pero cuando se trata de inmiscuir en las relaciones privadas, por ahí genera conflictos más este, difíciles de, de administrar, ¿no? Entonces, vamos a ver los puntos, cada uno de los puntos, no son muchos, pero son los puntos más importantes de la ley. El primer punto, vamos a, ver qué, vamos a hablar sobre el depósito de garantía. Este tipo va a ser un depósito de garantía, ahora lo que prevé la ley es que este depósito de garantía te lo devuelva el propietario al finalizar la, el, el contrato de alquiler al precio del último mes de alquiler, con lo cual se actualiza, es algo ah, interesante. Bien. Ah, uh -huh. Este, como, como punto, no también establece como un límite las comisiones en un mes de alquiler, como también el depósito es un mes de alquiler, esto ya lo, lo, lo fija la ley. Entre otros aspectos que fija la ley y las nuevas modificaciones, que en realidad es una modificación en el Código Civil y Comercial, es eh, el aumento del plazo del contrato de alquiler, que pasa de dos años a tres años. ...seguramente el punto más crítico... ...que tiene esta modificación... ...es respecto a la forma en que se actualizan los contratos... ...no, este, antes era... ...te acuerdas? no sé si... ...se han hecho contratos de alquiler... ...siempre son 3, 6, se actualiza un monto fijo... ...y que van escalonados... ...sí... Este, ...hoy la ley prevé una actualización anual... ...única anual, o sea que se, por año se van actualizando... ...y la actualización va a ser... ...determinada por un coeficiente que va a componerse del aumento del salario, que se llama, es, es, es el índice de los salarios estables, y el índice de inflación, que publica el INDEC, estos dos índices, 50 y 50, van a formar la manera en que se va a ajustar el contrato de alquiler de acá en más una vez al año, Ajá. con lo cual este hace, hace dudar un poco el tema de, la, de cómo va a ser la certeza del, del ajuste, en muchos contratos va a implicar que va a aumentar mucho el alquiler, en otros va a limitar los abusos. Va a ser algo nuevo en realidad. Claro, no, Diego, hasta el sí. momento teníamos eh, esta ley de alquiler, o, o la anterior, que el aumento era entre el 12 y el 15% cada seis meses. Ahora eso vos nos decís, bueno, se va a calcular el aumento del sueldo, a sueldos estables, eh, a, ¿a qué nos referimos? ¿Al mínimo Ahí. vital y móvil? No. Hay un índice que publica, en este caso lo va a publicar el Banco Central, que se llama Richter, que es un, el índice de, del aumento de salarios de trabajadores permanentes. Uh -huh. Ese va a ser el 50% de lo que va, va a indicar el 50% del aumento. El otro 50% va a ser el, el índice de precio que publica la, el, el INDEC. Uh -huh. Entonces, el 50% se va a aumentar por inflación y el 50% va a aumentar por salario. Y ese 100% de aumento del, del, va a ser publicado por el Banco Central y va a aplicarse el contrato. Yeah. Básicamente esa es la nueva modalidad. Una vez al año, al finalizar cada contrato, se va aumentando el, el, el, el, el monto del alquiler. Yeah. Eso evidentemente va a tener algunos efectos. ¿no? Eh, quiero decir, el que va a alquilar... El propietario, si duda de cuál certeza, certero va a ser el contrato, el, el, el índice, seguramente se va a adelantar y va a aumentar el alquiler. O sea que es muy probable que todas estas modificaciones impacten aumentando el precio del alquiler. ¿No? Uno de los puntos más que, que tenemos que tener en cuenta en las modificaciones es que obliga a los, a los propietarios a inscribir el contrato al la FIM. Entonces... Tenemos que tener en cuenta esto: que si bien la ley prevé que, por ejemplo, las, eh, las expensas extraordinarias o las cargas que pagan o que graban la cosa, es decir, vamos a hacer un criollo, cuando vos contratás a hacer un alquiler, pagás las expensas. Sí. Las expensas normales es un compro, una obligación que tiene que pagar el, el inquilino. Cuando hay un una gasto extraordinario, hay que reparar la piscina, o cambiar la caldera, esos gastos extraordinarios que hacen a la mejora del inmueble, lo debería pagar el propietario. Entonces la ley esto prevé taxativamente, dice las, las expensas extraordinarias están a cargos del propietario. Lo mismo que las, el gramamen, eh, las cargas que graban las cosas, es decir, el impuesto inmobiliario debería pagar el propietario. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? El propio, bueno, en cualquier negocio, ¿no? El propietario dice a cuánto van a ser los gastos, cuánto es el impuesto, y se lo carga al alquiler. Sí. O sea, aunque la ley diga que lo tiene que pagar uno, una de las partes, el, la, la relación contractual seguramente lo va a incluir en el precio del alquiler. Esto es lo que yo digo de que cuando la norma trata de poner limitaciones a los abusos, tiene muchos sentidos de aplicación, pero cuando trata de regular las relaciones, generalmente termina provocando distorsiones en el mercado. Lo mismo va a pasar con esto de la, de la publicación del contrato en, en la FIP. Si vos me decís, bueno, ahora yo tengo que publicarlo, hacer la factura, al precio del alquiler le sumo el impuesto. Seguro. seguro, traslado la carga impositiva al inquilino. Entonces, esto que va a provocar normalmente es un aumento en el costo del alquiler y también provoca que el negocio del alquiler sea menos rentable, porque es más controlado, porque está más es más a largo plazo, es más incierto, este, existen algunas limitaciones. Entonces esto puede provocar que los inversores que se abocaban a hacer inversiones para alquiler duden respecto a esta inversión y esto pegue en la oferta inmobiliaria y con lo tanto aumente más los precios del alquiler porque cae la oferta y hay mayor demanda de inmobiliaria. Claro. O sea que hay que tener en cuenta esos aspectos de cómo puede llegar a pegar esto en el mercado, mercado inmobiliario ¿no? y finalmente el último punto que, que quería remarcar de las modificaciones es el tema de las esta, reparaciones, vos antes yo, yo he alquilado mucho tiempo pero cuando vos alquilas si tenés que hacer una reparación la ley lo que prevé es que le avises fehacientemente al propietario y si en 24 horas no, no responde, no repara no eh, Atiende ese problema, vos podés hacerlo a costa del alquiler. Uh -huh. Entonces, oh, claro. bueno, prevé algunas situaciones de protección que están bien y algunas me parece que se está, está limitando y puede ir siendo contraproducente para el inquilino. Este, uh -huh. Pero bueno, eso vamos a ver cómo específicamente regula el decreto reglamentario. Uh -huh. Tengamos en cuenta que el decreto de, de aislamiento obligatorio, el decreto de necesidad de, de urgencia 120 nacional, Ajá. prevé que hasta septiembre los contratos siguen vigentes, no hay desalojo, entonces a partir de septiembre van a empezar a aplicarse y cuando sea promulgada la ley recién aplica a los contratos que vienen, no a los contratos viejos. Claro, eso te, sí. te iba a preguntar, una vez que se reglamente, que, que, ponga, que entre en vigencia, los contratos que ya están tienen que cumplir su ciclo, no va a cambiar nada. ¿eh? Los contratos que ya están, si vos ya estás en un contrato de un año y medio y es a dos, era a dos años, se, se termina... ...a los dos años, claro. no hay que se extingue automáticamente a tres años. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que antes también... ...te preveía que si vos inquilino rescindías el contrato este, antes de los dos años... tenías que pagar una indemnización. Sí. Ahora si vos lo rescindís 90 días antes no hay indemnización... ...y si no existe fecha mínima de contrato, antes era vos tenés que alquilar por lo menos seis meses... Ahora no hay ese plazo mínimo, pero si sí está la indemnización de un mes y medio, si no pasó un año o un mes de alquiler, si sí pasó un año, o sea, el segundo entonces la indemnización recibida antes pagas como indemnización un mes de alquiler. Diego, entonces volviendo a la, a la pregunta de, de un principio cuando arrancábamos la charla, ¿quiénes hay ganadores y quienes pierden, yo creo que ganadores en este caso por eso es que también el senado se apuró un poco en, en poder aprobar, tratar y aprobar esta esta ley nueva de, de alquileres. Me parece que por ahí el, el beneficio es para la gente que está alquilando, que es la que muchas sí. veces por ahí, por, por esto que, viste, que se habla de palabra, que eh, yo, por ejemplo, recién hablabas de, de reparar algo adentro del departamento, de la uh -huh. casa que está viviendo, muchas veces qué es lo que se hace. Bueno, yo lo reparo, vos me lo reconoces en el alquiler, por claro. ejemplo, pero esto se habla generalmente de palabra. Ahora está todo va a estar todo reglamentado, me parece que el que, el que tiende a ganar, digamos, en, este, en esta pulseada va a ser el, el que está, el inquilino, el que está alquilando. Y por ahí a los, que, a los que van a alquilar, si es que llega a bajar la oferta y a subir el, el precio, me parece que ahí son los que, los que están un poco más complicados, me sí. parece. Sí, la ley lo que va a tratar de hacer es proteger a, a la parte más débil, y entonces prevé beneficios para el inquilino. ¿no? Bien, claro. Esto de que la, el depósito sea el actualizado, la posibilidad de que los garantes sean un aval bancario, una asegura, una aseguradora de, un seguro de caución, un inmueble un, un, un, que, no, que no sea un pagaré. Son algunos aspectos que van tendiendo a proteger al inquilino. El problema es que cuando se mete en la relación, empieza a tener efecto eh, sobre el precio del alquiler. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué es lo que va a pasar? Si vos, suponte que vos querés comprar un inmueble o tener un inmueble en el alquiler y lo tenés que alquilar a tres años, con la incertidumbre que hay, seguramente vas a prever esta volatilidad, además que el ajuste de la inflación. Si yo te lo ajusto a la final del año, vos te comiste toda la inflación del año. Claro. Ajá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo va a ajustar antes. Sí, en ese sentido, a ir si sí no gana el inquilino la verdad que no, no, por eso y, digo, y eso más teniendo en cuenta la, los precios de nuestra provincia entrar a un departamento sí, sí, hoy en sí, día sí, uno sí, necesita 30 mil pesos para entrar mínimo, mínimamente sí, mínimo, la, ¿sí? hay que Después hay que ver el mes de anticipo la comisión claro. y este entonces ya tenemos un, un tema no o sea ¿Sí? siempre es, es caro y este lo que preveía lo que preveía la ley es tratar de facilitar el tema de, de los alquileres uh -huh. este, que está bien, pero bueno siempre las estas limitaciones bueno, pueden generar, provocar este problema de alterar las relaciones ¿no? entonces uh -huh. este, un, un inversor, yo tengo otro ejemplo un inversor que tiene 100 mil dólares que iba a comprar un inmueble para alquilar posiblemente dice no, yo no voy a comprar el inmueble para alquilar prefiero claro. hacer otro tipo de inversión uh -huh. sobre todo porque también hay un tema de, de seguridad jurídica respecto al derecho de propiedad si yo vos no pagas el alquiler y no te puedo desalojar, entonces hay un problema también respecto al derecho de propiedad que sí, sí. Eh, va en contra de la oferta, ¿no? Uh -huh. Entonces sí. eso es un aspecto también más que hay que ver eh, es, ¿no? es bastante amplio, ¿no? Y más si hay chicos también en el departamento Bueno, eh, podríamos estar hablando y mucho Diego, seguramente cuando se conozcan más detalles Y cuando vaya avanzando esta ley Vamos a volver a hablar sobre el tema Por ahora la gente se puede contactar con ustedes A través de la página web o a través de las redes sociales A través de las redes sociales o a través este, de Facebook nos mandan un messenger un mensajito, o también pueden hacer comentarios en YouTube, o también mandan un correo electrónico info punto nos pueden encontrar, o, nos mandan, o en la página valerza punto uh -huh. este, nos mandan un mensaje, está el WhatsApp también, así que sin ningún problema, sin ningún costo, este, así que estamos para atender las consultas este, de esta situación de Bien. forma remota. ¿no? Muchísimas gracias Diego, hasta el próximo miércoles. Ciao, Diego. Bueno, nos vemos en la semana que viene.